Oh María, dulce refugio de los miserables pecadores, cuando mi alma haya de partir de este mundo, mi dulcísima Madre, por aquel dolor que experimentasteis presenciando la muerte de vuestro Hijo sobre la cruz, asistidme entonces con vuestra misericordia. Alejad de mí los enemigos del infierno, venid a recibir mi alma y a presentarla al Juez eterno. Oh Reina mía, no me abandonéis. Dignaos ser, después de Jesús, mi ayuda en aquel trance terrible. Rogad a vuestro Hijo que por su bondad me conceda morir entonces abrazando vuestros pies, y exhalar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo. Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía.